Navideña Y también, aparte de ser director del INDRI, es eh, el hombre duro del Partido Revolucionario Moderno en la provincia de Duarte. Bienvenido, ingeniero. Qué bueno tenerlo aquí con nosotros. Muy bien, muy bien. Buenos días. Eh, es un honor para mí estar aquí en este programa, un programa juvenil, eh, o sea, producido por jóvenes, conducido por jóvenes y, y ya con una tradición en los medios de comunicación. O sea, que es un honor para mí compartir con ustedes aquí esta, esta mañana, este mediodía. Sí, ya ya estamos ya somos mayores de la procesión de que seguimos siendo jóvenes. ¿eh? Sí, sí, claro. Jóvenes y aún no tan jóvenes. Claro. claro. Ingeniero, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI. Primera vez que usted dirige esta dirección, ¿cómo encontró las condiciones? ¿Cómo está ahora mismo el país, las presas, el tema que tiene que ver con el agua, eh, los reguíos a nivel nacional? y en las provincias que siempre demandan estos servicios por parte del INDRI. Mira, el INDRI eh, realmente, el pueblo en sentido general y el sector agrícola, el INDRI, cuando se habla del INDRI se habla de agua. Sí. Es la institución que es rectora de las aguas superficiales y subterráneas juntamente con medio ambiente. Desde el año 1965 es la institución encargada de suministrar agua para la producción agrícola en todo el país. Como es lógico, esas aguas se conducen por vía de canales, diferentes categorías de canales, ¿verdad? Y, y los canales, en su gran mayoría, están conectados a las grandes presas del país, principalmente las presas que son de uso múltiple, que sirven para agua potable, para agua de regadío, o sea, para producción agrícola, agua para generación eléctrica y también agua para la zona industrial. O sea, para los industriales. de manera que el INDRI está ligado directamente a lo que es el desarrollo, no solamente agrícola, sino el desarrollo general del país. Las presas están, diríamos, en condiciones aceptables, no las óptimas como quisiéramos nosotros, pero aceptables. Eh, por ejemplo, una presa que tiene mucha influencia en esta zona, la presa de Tavera, esa presa eh, debiera estar ahora, por ejemplo, en la cota 3.25%, sin embargo, está en la 3.19.50, lo que indica que tenemos realmente un déficit. Sin embargo, hay una parte operativa de la presa que la manejamos conjuntamente con EGI con, con, y también con, con el sistema integral de, de, de conectado de electricidad por, por vía de EGI. Y entonces hacemos una combinación de generación, de producción eléctrica, pero también garantizando el agua potable y también lo que tiene que ver con el agua de, de, de para producción agrícola. Es importante, señores, el agua de San Francisco de Macorín, en un 80% viene precisamente de una presa, de la presa de Rincón. Y, igualmente, eh, la provincia hermana Mirabal, en gran medida. Sí, y, a, a, aparentemente, a los sectores populares, principalmente en esta demarcación, eh, el tema del agua eh, parece que está bien, porque vemos sí. pocos reclamos por el agua. Pero yo quiero aprovechar en ese mismo sentido sobre... Eh, los reguillos y, y, y los ríos, esas cuencas que ayudan a la agricultura de la República Dominicana. Eh, actualmente tenemos una situación difícil internacional con nuestro país hermano Haití. Y recientemente su canciller, eh, Claudia Joseph, eh, dijo que Haití debe de seguir con el tema del, del río Masacre. Tenemos una situación que, que Haití, este río lo compartimos entre ambas naciones. Usted estuvo por allí eh, claro. hace poco... ¿Cuál es la situación del río Masacre y, y, y, y de aprovecharlo ambos países? Mira, eh, realmente el río Masacre, el eh, río de Jabón, que algunos le... Como, como También, nace, sí, porque... Nace en República Dominicana. Sí. Es, es un río eh, que viene con un, una operación, principalmente lo, lo, lo, el caudal controlado, eh, porque ahí tenemos eh, un disque y de ahí tenemos eh, varios laterales y demás. Recientemente nosotros hicimos la conexión de una presa eh, mediana que se hizo Que no estaba conectada a ningún sistema de riego La, la presa La Piña y le Hicimos una conexión con el canal Juan Calvo Que tiene mucho que ver con, con, con parte del de sistema de riego de Dajabón Nosotros dimos, eh, elaboramos un informe técnico Lo discutimos en la cancillería Incluso nosotros participamos y el Indri En el caso nuestro fuimos el vocero a nivel técnico, una reunión que se dio en su momento con la comisión que nombró el gobierno de Haití. Y luego, eh, por una serie de condiciones, esos encuentros se interrumpieron. Pero ese manejo lo viene haciendo la Cancillería. Nosotros somos parte del equipo de la Cancillería en soporte técnico y de, desde ahí nosotros hacemos nuestro aporte. Pero lo que nosotros dijimos en su momento, y lo podemos decir ahora con toda seguridad, es que el agua para producción agrícola y también para agua potable, de gran medida de jabón está garantizada, porque el agua potable de jabón también depende de un dique eh, que nosotros tenemos en la parte principalmente arriba de Loma de Cabrera. De manera que eh, esa obra que se ha estado trabajando en Haití requiere realmente de que comisiones técnicas de los dos países la, lo, lo vean y se llegue a un consenso, entendemos nosotros en esa parte. Bien, eh, Olmedo, hay que hablar del Partido Revolucionario Moderno. Usted es un alto dirigente en la provincia de Duarte. Se dice que usted es la cabeza del PRM en la provincia de Duarte. Eh, todavía hay personas eh, que haciendo chembita con el tema eh, de, de, de, de que no lo han empleado en el gobierno y, y que hicieron un trabajo y exigen ser parte de, de, de este gobierno del cambio. ¿Cómo está la situación real de esos compañeros que todavía... Eh, eh, no han sido nombrados dentro eh, del tren eh, gubernamental eh, de, del Estado eh, Mira Roberto, eh, lo primero es que el, el, el partido tiene un liderazgo horizontal Aquí aquí realmente cada cual a, a, asume su función Nosotros somos presidentes del partido En San Francisco tuvimos la coordinación de campaña Y hemos seguido haciendo el trabajo y, a, y ahora con más razón el compromiso que tenemos con los compañeros pero aquí lo que hay es un liderazgo compartido, donde está el senador, donde están los diputados que tienen gran liderazgo, donde está el alcalde municipal, los alcaldes de cada... O sea, aquí no hay un protagonismo y nosotros damos seguridad a la población, a los miembros del partido, de que realmente eh, nosotros estamos orientados sobre, primero, sobre la base de formación del PRM, que fueron bases sólidas, bases de unidad, bases de criterio unificado, de trabajo horizontal, liderazgo horizontal. Aquí no hay protagonismo, aquí no tenemos jefe, aquí lo que tenemos es realmente cada cual cumpliendo con sus responsabilidades y entre todos entonces buscamos un consenso eh, para decidir algunas cosas. Con respecto a los compañeros, los nombramientos, eso está trabajando, siempre habrá compañeros que falta por colocar, pero ha habido un gran esfuerzo de todo el liderazgo, eh, de la gobernadora que ha hecho un gran esfuerzo en los nombramientos, del senador, eh, de los diputados que han hecho cada uno buscando colocación de compañeros, eh, de los regidores, de los alcaldes, de todo, un trabajo en conjunto y como es lógico estamos nosotros también formando parte de esa comisión y canalizando eh, las posiciones para que los compañeros sean partícipes del gobierno. Fíjate que en la provincia de Duarte no ha habido eh, dificultades mayores como en otra época de atropello, de ir a, a ocupar oficinas nada de eso porque todo se ha hecho con mucho respeto. Eh, hay técnicos que hay que respetar los que están preparados, aquí tenemos médicos que hay que respetar, eso se respeta hay profesores, nadie ha visto ninguna dificultad con los maestros, porque esa parte institucional, el presidente es el primero que exige y es el primero que nos orienta para que nosotros realmente estemos a torno, a torno, a, en torno a las leyes y los reglamentos que ríen el país y cada una de esas instituciones de es su ministerios. Eh, eh, bueno, Olmedo, de, hablando de de San Francisco de Macorís recientemente. Usted estuvo en la reunión fallida, yo digo, porque eh, en un proceso huelgario, el, el, los grupos populares, el colectivo de lucha popular, hizo un llamado a huelga, se reunió con ustedes los, los principales dirigentes eh, del PRM que representan al presidente en la provincia y no llegaron a un acuerdo. Sin embargo, hicieron la huelga y luego hicieron el paro porque iban a soltar. Eh, algunos de sus compañeros. Pero realmente, ¿por qué están haciendo huelga? Sí, o sea, aquí lo dijimos y con la objetividad que nos caracteriza, el presidente Luis Abinader ha estado en varias ocasiones, como cuatro o cinco visitas en la provincia. Ustedes han prometido las construcciones de muchas obras. Entonces, ¿por qué se hizo ese proceso de huelga? Mira, eso fue una pregunta que nosotros le planteamos en el encuentro, eh, que nosotros a solicitud del comercio y de ellos mismos verdad, asistimos, eh, no entendimos en su momento por qué esa convocatoria huelga. Eh, ustedes todos sabemos las condiciones que el presidente Luis Abinader y el equipo de gobierno asumió la dirección de, del país, eh, una crisis, una pandemia, dificultades. Yo sé que hay una deuda con, con obras, eh, con una serie de, de compromisos, y de necesidades de la provincia y del país, principalmente de la provincia, pero son necesidades que vienen de muchos años y que todos entendemos que en un año y meses no se pueden resolver. Sin embargo, nosotros hemos estado puntualmente trabajando en varios, en varios proyectos. Ustedes han visto la primera vez que se celebra un consejo de gobierno en San Francisco de Macorís, con obras específicas, se ha estado trabajando en las calles, ustedes lo han visto, diferentes barrios de Macorís, es verdad que hubo una interrupción, pero ya se va a reanudar de nuevo, ya los equipos deben llegar en los próximos días, creo que ya llegaron algunos equipos, se está trabajando en la parte de electrificación como nunca, iluminación, se está trabajando en la parte, por ejemplo, de Santa Ana, el sector de Santa Ana, donde va a haber un desalojo, de, de, eh, para esas personas se van a trasladar a... A unos apartamentos Entonces, dignos. los se refiere a los, a los proyectos del de Barrio Azul? Del Barrio Azul. ¿Cuándo empiezan esos proyectos? Bueno, eh, esos proyectos están... Eso, eh, hablaban de, de 60 edificios, pero ahora se aumentó la cantidad. Sí, se aumentó la cantidad. Esos proyectos ya están en licitación los próximos días. Fíjate que ya el puente de Ugamba se inició. Eh, se va a iniciar en los próximos días los bomberos. Se, se está esperando el traslado de la oficina que tiene Obra Pública aquí, precisamente en la avenida Frank Rullón. O sea que se está trabajando en el hospital regional, se está trabajando... En la en la circunvalación se ha interrumpido por problemas de terreno de algunos propietarios que hay que llegar a acuerdo con ellos como es otro sí, pero eso viene eso se viene arrastrando y, y esa circunvalación que es bastante necesaria va muy lenta pues no decir que está prácticamente paralizada eh, eh, es precisamente por esa parte porque eh, se está llegando a acuerdo con algunos propietarios de terreno pero es un proyecto que va a estar a, eh, yo entiendo que debe estar en el año 23 eh, no tengo los detalles pero entiendo yo entiendo yo que en el año 2023, debe estar listo. Igualmente el hospital también. Y ustedes saben que cuando hay una nueva administración pasó de una institución a otra. Hay que hacer ciertos reajustes, incluso a nivel administrativo y burocrático, eso es lógico. Pero se está trabajando y, y, y el pueblo lo percibe así. Por eso eh, había un, un sentir de la mayoría de San Francisco Macorís que esa huelga no debió eh, darse. Bueno, no se dio realmente, pero no debió convocarse. Pero... Ya lo importante es que eh, ellos lo asimilaron, el pueblo lo ha asimilado, aquí lo que estamos en trabajo, aquí lo que hay que buscar empleo para, eh, para el pueblo en sentido general, crea, crear empleo en sentido general para darle espacio principalmente a la juventud, a las mujeres eh, que están preparadas y están ya listas para a pasar a, a, a lo que es eh, a ejercer un, un, su, su labor ¿verdad? Su, en base a su preparación. O sea, entrar lo que es ya a, a nivel laboral, al a, a a la área productiva determinada y de ahí contribuir al desarrollo del país y al bienestar de su familia, como es lógico. Bueno, tenemos la periodista Videlqui Duarte. Videlqui. Buenos días, Videlqui. Adelante, Buenos Videlqui, días formalmente, ingeniero Olmedo Cabe. Es un placer para mí tenerlo aquí, para nosotros, en el estudio del toque del mediodía. Sabemos que usted es el actual presidente municipal del Partido Revolucionario Moderno por sus siglas PRM. ¿Veremos a Olmedo Caben en las posibles elecciones del año entrante, en el año 2022, en una reelección a este cargo? Mira, nosotros nunca hemos tenido una aspiración de manera individual. Nosotros en su momento vamos a evaluar lo que, lo que indique el partido, pero nosotros vamos a asumir lo que diga la, el partido y la mayoría. No, nuestro, nuestro trabajo está ahí, el trabajo no solamente desde que asumimos el PRM, sino desde antes, yo creo que eso está sujeto a evaluación de la mayoría de los dirigentes y los militantes, pero no tenemos una aspiración, diríamos desenfrenada y nada, no, nosotros, nosotros vamos a coger lo que en su momento indique el, el, el, el criterio político, lo que, lo que sea el consenso, como ahora, nosotros sí tenemos una, una posición clara, nosotros no vamos, nosotros tenemos el compromiso de defender eh, las estructuras del partido, los dirigentes con los que hemos asumido responsabilidad, los que confiaron, no en nosotros exactamente, sino que confiaron en el liderazgo, comenzando por el presidente de la República, el liderazgo nacional del PRM, igualmente ya con el compromiso que tenemos ya como un partido de gobierno de darle respuesta a las necesidades, no solamente de San Francisco y la provincia de Duarte, sino en sentido general a, a, al país. De manera que nosotros somos somos un liderazgo de consenso y de vibra positiva. Y esperamos contar con todo el equipo, que como siempre. Eh, recuerdo aquella vez formamos una boleta donde estuvo Nicolás Hidalgo como candidato vicepresidencial. Y otros compañeros, Pelegrín Lizardo, eh, Tony Núñez, eh, Tony Reyes, eh, Gianni Ventura, eh, la gobernadora... Eh, un liderazgo realmente eh, eh, que recogió el sentir de la base del partido y por eso nosotros obtuvimos ampliamente una mayoría eh, en, en su oportunidad. Eh, eh, ingeniero, recientemente se juramentó, nuevamente, y digo nuevamente porque en otras administraciones sí. se ha realizado el patronato de apoyo a la Policía Nacional, encabezada con nuestro amigo el general de brigada Eduardo Ten, Eduardo Alberto Ten, y también las Fuerzas Vivas, sí. ustedes las autoridades eh, ...de gobierno y también eh, el comercio. Pero eh, hay un plan que lanzó eh, su compañero, el ministro de Interior Policía Chubasque, de Mi País Seguro. Esta es la segunda provincia, se hizo en Cristo Rey y se está haciendo aquí en la provincia de Duarte. Pero la delincuencia sigue. Estamos a víspera de la fiesta de fin de año, donde ya el gobierno ha anunciado que va a entregar los, los bonos, el doble, el sueldo 13... Y hay un movimiento económico y la, la población sigue preocupada con el tema de la delincuencia. En San Francisco de Macorís eh, seguimos todavía viendo asaltos, robos, atracos. La, la preocupación siempre va a estar, Roberto. Eso es algo, eso es permanente porque es lógico. Y, y se dan hechos a veces eh, eh, fruto de situaciones eh, intrafamiliar y, y otros casos que se dan principalmente ligados a lo que tiene que ver con... con eh, con drogas y demás, pero realmente, en honor a la verdad, lo que tiene que ver con la provincia de Walter Francisco de Macorís, desde que se inició el plan, realmente eso ha mermado aquí la delincuencia. Incluso se pueden buscar las estadísticas, no las tengo presente, pero se pueden buscar, Roberto, realmente ha habido... ¿Pero, pero este patronato, para qué seguramente? ¿Qué va a ser el patronato de la Mira, Policía Nacional? Mira, eh, tú sabes que... Eh... Al director de la policía, eh, Alberto Tercer, nativo de San Francisco y de nuestra provincia, es lógico que, como tú manifestaste, el sector de la fuerza viva, del comercio, sectores populares, yo vi en ese encuentro a Odilín Morel, vi los sectores populares de San Francisco, eh, diríamos, auspiciando y, y, y, y, y comprometiéndose a que realmente el jefe de la policía eh, haga una buena gestión. Y, y, y, y básicamente ya lo que tiene que ver con nuestra provincia también, verdad, del de sentido particular de, de nuestra provincia y, y entendemos nosotros que los resultados están ahí, ha mermado realmente eh, lo que es la cotidianidad de, de los diferentes rangos que se manifiesta la, la, la, la delincuencia eh, tú puedes buscar las muertes tú puedes buscar incluso los accidentes hasta de tránsito lo puedes buscar, han disminuido y, y hay que seguir trabajando en ese sentido y deben disminuir y llevarlo a los... A, a los niveles que son ya estadísticos, niveles que... Mira, yo estaba viendo un reporte, por ejemplo, de, de Nueva York, básicamente. Y, y la verdad es que eh, donde residen tantos dominicanos. Y así pasa en muchas ciudades. Hay momentos que se crean situaciones. No, en Nueva York, el, el alcalde actual eh, se ha descuidado eh, pero, de la ciudad. Pero, Incluso, eh, gracias a Dios, ya hay otro alcalde electo, Eric Adams, eh, que incluso eh, eh, la comunidad dominicana ayudó mucho Pero, para pero vi un reportaje de Los Ángeles y de otras ciudades de Estados Unidos. Tú sabes que el asunto de la, es un fenómeno, y, y yo no soy sociólogo, pero tú que eres un investigador y, y puedes... Eh, yo sé que tú tienes información y puedes consultar. Eh, eh, realmente después de la pandemia ha habido, después de tanto, retric, tantas restricciones a nivel del hogar, de la familia, ha habido... Un desahogo y algo, y ahí se crean una serie Sí, cabida. bueno, el impacto de la pandemia Exacto, eso ha, contribuido ha conllevado también. a subir el índice sí. de, de, de, de violencia, incluso entre las personas, los seres humanos. Vamos a pasar con Luis Reynoso, de una pregunta. Adelante, Luis. Luis. Buenos, buenos días, eh, Olmedo. Eh, quisiera saber dos cosas con respecto a usted, y es que ha hecho de diferente eh, estando en el Indri con respecto a otros que lo han presidido. Esta es una. Y de que si en verdad usted llamó la atención a los productores con respecto al manejo del agua, y es algo que usted tocaba desde el principio, pero se había salido una información de que usted, pues, eh, hablaba, eh, al menos de que hay que tener mucho más cuidado, ya que el agua, sabemos de que es lo más importante que tenemos eh, para nuestra, ya sea la siembra, ya sea para el uso personal, y también, pues, que nos sirva como alimento. Mira, eh, a nivel del INDRI, como es lógico, nosotros... Eh, Nos comprometimos y así lo enunciamos lo, lo en su momento eh, a, a metas a corto, mediano y largo plazo ¿Qué es lo que había que hacer inmediatamente? Bueno, era realmente rehabilitar la mayoría de los canales Ahí, ahí estoy viendo algunas imágenes de, del proceso operativo de mantenimiento Bueno, aquí eso es el Bajo Yuna, tengo entendido Ahí está el director regional de Bajo Yuna eh, eh, Aurelio. Río Nahua. Eh, exacto, ahí está el Río Nagua, pero ahí está el canal de Aglipo, Aglipo 1. Mira, ese es la, eso es el drenaje del río Nagua. Mira, ahí, mira cómo está quedando ese, ese trabajo en esa parte. El río realmente no se veía, señores, de, de, de, de la maleza de la lila. Mira el trabajo que se viene haciendo con un equipo conocido como anfibio, que algunos lo denominan como un pato. Y, y, y eso lo estamos haciendo. En varias regiones del país estuvimos trabajando, terminamos una primera etapa. Recuperamos una laguna en Cabarete, en Puerto Plata, que realmente estuvo abandonada por muchos años. Y un acuerdo con el sector turístico, ya terminamos la primera etapa. Pero en el Bajo Yuna hemos estado trabajando en la mayoría de los sistemas de drenaje. Igualmente la limpieza de los canales. Y hemos estado haciendo obras menores como es lógico, en, en, en corto tiempo. O sea, eh, la laguna de Pontón. La laguna de Pontón, eso ahí en la zona de, de la Ceba de los Pájaros, Villarriba, eh, eh, ese, la cueva de Cevico, toda esa parte la hemos estado trabajando eh, eh, habilitando toda esa zona que produce grandes inundaciones y que afecta esa zona. Miren cómo se ve toda esa producción de arroz que se ve al fondo ahí. Eh, miles y miles de tareas que nosotros hemos estado incorporando que estaban bajo agua, en el caso específico del Bajo Yuna. Ahí está, por ejemplo, en, el, en, en la parte, la rehabilitación de las compuertas contramarea. Nosotros, que los, los macorizanos, que siempre vamos a Nahua desde de, pequeñitos, ustedes, ustedes han visto ese, esas edificaciones cuando uno entra sí. en agua, no, Yo y por nos ahí preguntaba... La que antes era un problema. Sí, con es, el tema. Toda esa zona, mírola sí. ahí está, la contramarea, esa compuerta. Tenía más de 15 años eso fue trabada. Eso los japoneses que la construyeron. Eso fue un acuerdo con los japoneses. Sí, ¿eh? es parte del proyecto. Yo, yo me tiraba ahí de cabeza. Claro, todo eso fue rehabilitado. Sí, Roberto, pensando no, Yo vivía en agua un tiempo, Pero, yo me tiraba ahí. Eso está muy alto para usted. Bien, Yo soy sí. un pez. Todo eso fue rehabilitado, se trajeron compuertas, eh, se importaron de Estados Unidos, un sistema hidráulico. Hidráulico que eh, funciona déjame aprovechar porque desde pequeño tenía la curiosidad y Cada vez que pasó en agua ¿Cuál sí. es el funcionamiento de esa compuerta? Mira, esa compuerta controlan Recuérdate que en agua tiene un problema de, de nivel del mar Sí. Entonces en su momento cuando sube la marea El agua penetra por el río Y entonces eh, sal, saliniza toda eh, todo el agua del mar penetra Entonces invade lo que es las áreas productivas Y eso afecta a la zona productiva Porque es lógico agua salada ya, pero de manera también que afecta, que beneficia, cuando se producen las grandes lluvias, inundaciones, nosotros abrimos las compuertas y entonces por ahí se producen los desagües eh, y sacamos el agua hacia el mar. O sea que eso hace doble función. Eso fue estudiado en su momento y hace excelente, eh, eh, en la parte operativa hace realmente un excelente trabajo de, de funcionabilidad sí. para el sistema de riego sí. del Bajo Jura. Ingeniero, eh, de... Sabemos que usted. No, no traímos imágenes del país, sí. quisimos traer de aquí, de la región. Sí. En el Aguacate hemos construido ya algunos eh, puentes, alcantarillas. Atención, ya, ya en, la antigua. ¿En las coles? En las coles, en las coles. Las todo coles... el sistema de drenaje de las coles, donde está. Para eh, allá iba para el drenaje el de las El guayabo, lo puede, lo puede preguntar allá. Sí. Eh, el canal principal de Aglipo, los canales secundarios, todo ese sistema de riego de Aglipo 2, lo hemos estado trabajando. Y, y eso es permanente. Pero también. El INDRI en todo el país, sistema de riego realmente está, está habilitado. Nosotros hemos... En San Juan... En San Juan de la Maguana. ahí Yo tengo a Jimmy Duval en San Juan, que está viendo el programa. ¿Cómo está la situación en San Juan? En San Juan... el tema del INDRI, unos tractores, una cosa ahí. El sistema está estable. La producción agrícola, principalmente de habichuelas, está garantizada en San Juan de la Maguana. Estamos operando la presa con la suficiente inteligencia de manera que garantice la siembra de habichuela eh, en un 100%. Entonces está garantizada totalmente la siembra de habichuela en San Juan de la Maguana. San Juan, y es una producción récord ahora, más de alrededor de 60 mil tareas de arroz, que tenía más de 15 años que no, que no lo hacía recientemente en San Juan de la Maguana. Diríamos que el valle Atención, que más... más Jimmy Duval, eh. Claro que, deja, sí. deja, no, que, que, que Quiero aprovechar, ingeniero, porque tenemos el tiempo corto sí. y, y su asistente de prensa ahí tiene eh, un documental que, que queremos compartir con los televidentes eh, Aparte de hoy en día, eh, ostentar por ser el director del INDRI Usted fue diputado por, por varios claro, periodos claro. Conoce la problemática del país Y también eh, eh, eh, es un funcionario eh, eh, clave dentro del PRM o Entonces sea, Tenemos una situación eh, de la pandemia, que todavía estamos en medio de ella. Eh, ahora para fin de año eh, se, se, se ha soltado, eh, como se decimos en buen dominicano, la cajarita, eh, de que van a haber nuevas restricciones. Usted como parte del partido, ahora le hablo como parte del partido y como exdiputado de la República por la provincia de Duarte, eh, ¿qué usted cree que es lo más conveniente para este fin de año con el tema del manejo de la pandemia?, ¿Hay que volver a algún tipo de restricción o hay que seguir como estamos, como Chivos en Ley? Mira, eh, eh, hay realmente hay una, un protocolo, una normativa. Eh, cuando se estableció que para entrar los establecimientos eh, públicos, la masivo, el requerimiento de la mascarilla, hay un protocolo. Eh, eso ¿Que no se está lo cumpliendo? Que hay un protocolo que no se está cumpliendo. Lo que se está cumpliendo, yo diría, en gran medida. Eh, como, porque ahí tuvimos una como, situación en sí. que usted que eso es un caos total. Sí, Todas las medidas coercitivas traen cierta resistencia. Ustedes lo saben. Y básicamente en la juventud, que por naturaleza eh, no tiene, una su, tiene su rebeldía, pero, pero en sentido general, pero la juventud también, porque la juventud realmente fue uno de los, de los en el segmento de, de la población, uno de los que más sufrió por los efectos de la pandemia. Por su lógica natural, la juventud. Eh, se expresa con mucha libertad, la juventud disfruta mucho de, de diferentes ambientes y, y estuvo muy, restringido, muy coartada, coartada eso pero era que, necesario. Y, claro, entonces es eh, lógico que ahora se quiera expresar pero la verdad es que eh, no, yo no he oído ningún estamento del gobierno hablar de ninguna medida eh, no, no, yo le dije una estrategia que, sí. que yo desde afuera entiendo que es muy bien que siempre están dejando soltar cositas para ver la percepción, estrategia de percepción a ver sí. qué opina el pueblo. Mira. Eh, eh, pero es eh, usted, eh, imagínense que usted ya no es director de INDRI, que usted es diputado, que usted está allí en el Congreso. Eh, ¿Qué medida usted cree que le o sea, no conviene lo, a los dominicanos o sea, para este año? ¿Cuál es la medida que hay que hacer aquí? Dígame. Completar el 70% de la segunda vacunación, de la segunda vacuna. Eso es lo que hay que trabajar. Incluso recientemente el ministro de Salud Pública informó que alrededor de 400 mil, 400 mil personas era el número que hacía falta para llegar al 70% para conseguir ya ¿verdad? lo que eh, eh, el nivel que según los expertos el primediólogo eh, recomienda para, para control, tener un control de la, de, la, de la pandemia Ahora, Olmedo, ¿por qué usted estando dentro del partido, me gustaría aprovechar para que pueda servir de fuente? Porque nosotros lo hacemos por el parecer eh, nuestra voz no es escuchada y es con respecto a que el gobierno actual pueda eh, crear nuevas estrategias para completar ese 70% a nivel nacional. Que no se ha hecho un plan que verdaderamente funcione. Ahora eh, tienen con el tema de, de lo, de lo, de lo de, abogado, del bono de, y, que van a querer, y van a utilizar eso para que la persona, el que no tenga sus dos dos y no muestra su tarjeta, lamentablemente no lo va a recibir. Pero pasó el tema de educación, que aquí lo hablamos bastante, que era la oportunidad necesaria para que la población lo hiciera, porque aquí se dejó un gran tiempo de eh, retom retomar lo que es las vacunas diarias, la inmunización a las personas. Entonces yo entiendo que usted puede ser el portavoz de todos era... los comunicadores para que no solamente el presidente, sino también el propio ministro de salud, ponga un poco más los pies sobre la tierra, y puede empezar a fluir y completar ese 70%. Mira, los programas, los programas se han hecho. Y por eso precisamente es que faltan tan pocas personas para llegar al 70% como segunda vacuna. Incluso yo diría que interpretando realmente lo que es lo, lo, lo, lo, la pandemia hacia el futuro, es la decisión que tomó aquella vez el Ministerio de Salud, de, de Gabinete de Salud, cuando autorizó la tercera vacuna. Cuando ahora algunos países, la mayoría de los países, ahora que van a entrar a tercera vacuna, ya nosotros estamos bien avanzados en esa etapa. O sea, fue una decisión muy sabia y que ahora todos reconocemos que fue correcta en su momento. Yo tengo entendido que va a haber ahora una ofensiva de, de, en esa parte. Eh, nosotros, y lo digo aquí, y es una primicia que doy en el día de hoy, nosotros como INDRI eh, vamos a reunirnos con eh, el sector salud de la provincia de Duarte y... y y de la región, pero básicamente la provincia de Duarte, y por parte del INDRI, nosotros vamos a darle un respaldo eh, con movilidad y, y, y, y con personal para tratar de que realmente la provincia de Duarte alcance ese nivel 70%. Sí. Bueno ingeniero, Eso, Vamos a hacer una ofensiva en los próximos días, como eh, lo eh, hemos eh, hecho en otras provincias. Es una provincia. buena noticia que, claro. que la, las entidades, aunque sean de, de claro. diferentes áreas, se apoyen. Claro sí. eh, hoy el presidente estará eh, con una agenda... Eh, bastante apretada, estará en Santo Domingo, estará en Bonao, en la provincia Monseñor Noel. Roberto, ahí estará... desde hoy hasta el domingo, el presidente va a estar visitando sí, digo, cinco hoy, provincias. Hoy, hoy, hoy a, precisamente, a, a, me imagino que nos va a acompañar domingo. en algunas actividades, pero antes de irme, me gustaría saber eh, eh, cuándo el Indri va a dar el, el sueldito 13. <risa> el ah, ya gente esperando. Bueno, bueno eh, sí, es pues, eh, un 14 también. Eh, nosotros, y un 15. Eh, nosotros estamos trabajando, eh, estamos trabajando para. Dentro del orden que ha establecido el gobierno, nosotros estamos eh, listos ¿verdad? para eh, cumplir con ese compromiso que tenemos con nuestros colaboradores de, eh, del INDRI. Me gustó esa pregunta, muchas gracias. Claro, eso va a estar. Sí. Hay un, hay y, y, un programa cosa, establecido, un mismo, protocolo. La tarjeta de bono gabineño, sí. que, eh, que quiero reiterar mi felicitación a Né Cabrera, excelente idea. Pero el año pasado hubo muy mala distribución. Muchos compañeros se quedaron con 10, 15 tarjetas. Este año, ¿cómo se va a distribuir Mira, si hacer eso hacer... pasó, eso sí, fueron pasó el año pero pasado. fueron casos aislados. Y tú tienes que entender un programa por primera vez que se implementó en no, el no, país. perfecto. Yo espero que... Eh, eh, eso, el lógico, lo este mira, eso, eso ni siquiera hay que hacer, eso es mínimo, ni hacer referencia. Fueron algunos casos aislados. La gran mayoría eh, realmente, y se hizo un trabajo... Incluso de beneficiar Porque eso dinamiza el comercio También todo el comercio no, no. Todo el sistema le, le, to Por eso le digo fíjate que... a Lene Cabrera Pero claro. el, el asunto es ya eh, Cuando comiencen a repartir la tarjeta Que me parece que ahora lo van a hacer a principios de diciembre Ya, de ya ver, eh, eh, tengo entendido Que eh, Creo que por ProSoli Por, eh, por, por, por Superate por, por, por la oficina ProSoli. de Gloria Reyes En ProSoli. base a las informaciones de Suben Las informaciones que tienen ya ellos tienen un esquema de trabajo y vienen trabajando de hace semanas, meses. O sea que eh, tengo entendido que eso a tiempo le va a llegar a cada familia. Eh, fíjate que se está haciendo un criterio no sobre la base eh, de eh, partido político, de simpatía política y nada, simplemente so sobre criterio. De lo que son los niveles de pobreza a los a lo más... Un millón setecientos es que está programado. Un millón setecientos Pero, pero ya, además... Ya, ya el gobierno lanzó eh, la, la Navidad del Cambio. Claro. Además, Roberto... La del no, sí es la de este año. Además, Roberto, amigos televidentes... Paola, es, ¿de dónde estaba? Ah, estaba, estaba de parranda. la Estrella, vamos, que tenemos que... Poner sí. el, además, el, el, el, el en torno a las tarjetas de Navidad, a los bonos navideños, ah. ¿tú ¿sabes qué es uno por...? Por personas, usted, como usted tiene la tarjeta, usted debe llamar al banco y acreditar su no, número para de activarla. Para activarla. activarla. Entonces, el tema es la distribución. Bueno, ¿Quién se lo van a dar? Bueno, pero... Que, fíjate, pues, es que tiene que llegarle precisamente que califique. El que califique. No hay otra manera. Personas que están nombradas en el Estado o personas que tengan incluso propiedad, múltiples propiedades a su nombre, pues el sistema automáticamente lo rechaza. Entonces, esto, eh, como tú dices, que varias personas se quedaron con, eh, con esas tarjetas, bueno, pues casos aislados, como dice el ingeniero Olmedo Cava, pero lo importante es que lleguen eh, esos recursos a esa masa eh, más es de poseída de la República y va a Dominicana. Eh, Eso general, va a llegar. Ya para irme y, y, y la vamos a detallar y, y hay problema. varios programas, incluso sí. hay un programa... De, de alrededor de, repa, de reparación y de pintura de mar, Sí no, presidente empezó, de, de, de, de sí. Eh, presidente empezó pintando de la casa. Sí, claro. ¿Y usted cuántas casas ha pintado ya? Nosotros estamos trabajando, el INDI tiene su programa. Pero nosotros... empezó pintando nosotros. Se quedó una. Pero, pero hay, que hay que ver si eso es su compromiso primario nuestro? Sí. Que tú no has visto en la gestión nuestra conflictos, problemas mayores con con el recurso de agua, ninguna parte del país. Si sí, no, por eso le digo que... Nosotros estamos es, trabajando es, con todos los productores, asociaciones, produ es, es, con la Junta de Regantes, asociaciones de productores, con los ganaderos, con, con los productores de banano, con los productores de arroz. O sea, realmente nosotros, nosotros somos los que garantizamos el agua no, para no, que oye, alrededor no, de 5 millones, millones de tareas, 5 millones de tareas del país que están bajo sí. riego puedan tener el agua suficiente para producir los alimentos que den la garantía de la seguridad alimentaria. Esa seguridad alimentaria que el gabinete agropecuario, nosotros garantizamos que el pueblo dominicano va a tener la Navidad de ahora, en esta Navidad. De la tiempo. Navidad del cambio. Claro eh, ingeniero, sí. ya para irme, eh, me están escribiendo la pregunta, usted como presidente del partido y una figura emblemática del PRM, y que dicen que qué es lo que pasa con Alex y el senador Franklin Romero. Si usted quiere, no la responda, pero... No, ahí. pero claro. yo puedo ¿Qué, contestar ¿qué es lo que pasa, ahí no hay un problema mayor. No hay ninguna... <risa> a ¿Son veces amigos, son amigos. No, no, porque a veces, claro, pero solamente hay que remontarse a la campaña eh, no, no, del día de hoy. No, pero hay dificultades, es que a veces con un proceso se puede interpretar nosotros eh, siempre discutimos todos los temas que tienen que ver con la provincia yo le aseguro que a eso no es tema de preocupación para no hay preocupación para, ni para, para la militares, ni militares, señores. Del pueblo nos vamos a la